Gracias, presidente, y muy buenos días. Nos traen hoy una moción que yo creo que tiene un punto de deshonesto. Y me parece deshonesto porque me parece que han venido ustedes a buscar hoy no que se apruebe, sino que votemos en contra. Y es lo que me parece que están ustedes haciendo cuando no aprueban ni una sola de las enmiendas cuando traen una moción que en unos puntos dice una cosa y en la argumentación dice otra, y ustedes lo que buscan, me parece a mí, es contraponer eh, esta moción a, al plan de transición energética de, que ha presentado el Gobierno y que está haciendo toda Europa. Incluso hemos visto esta semana al Tribunal de Justicia de la Unión Europea eh, dar una norma. Es que con lo que ustedes argumentan, hoy aquí en el, en, en, en el atril, tendríamos que votar en contra pero no lo vamos a hacer por lo que pone el texto y, sobre todo, porque hay una bandera que ustedes nunca van a poder coger, que es la defensa de los trabajadores. Nunca, porque el Partido de Reforma Laboral no puede coger la bandera de la defensa de los trabajadores. Mire, la señora ministra... Yo creo que la moción es interesante, importante, incluso casi bien intencionada, pero deshonesta. Y ustedes tuvieron un debate en la interpelación con la ministra que se intentó explicar algo yo creo que... Cerraron los oídos y no lo consiguieron entender. Yo Voy a ver si tengo más suerte y, y se lo consigo explicar y lo pueden, pueden entender. Somos el segundo fabricante europeo en número de vehículos, sí. La evolución del sector y los retos que se avecinan, digitalización y robotización, por un lado, y el cambio de tecnología de los motores de combustión a un escenario eléctrico o de hidrógeno. Pero es que esto no va a suceder en una escala estatal o nacional. No estamos en la época en que en España solo circulaban 600 y los 600 solo se fabricaban en España. Nosotros somos un país fabricante de automóviles que se exporta en unas ratios del 80 90%. Y, y lo que no se puede hacer es creer que lo que hagamos o dejemos de hacer en España a nivel legal de transición energética va a ser crucial para el empleo, porque no es así, porque es enga intentar engañar a las plantillas que trabajan en, las, en los centros y talleres ensamblando o fabricando coches. No funciona así en una economía abierta. ¿Usted se cree que porque la ministra deje o, o continúa haciendo una ley... Aquí se va a cerrar alguna empresa, si nosotros exportamos a Francia, a Bélgica, al Reino Unido, si esos países van a hacer la transición energética, es que si renunciamos a la descarbonización para traer modelos diésel, que es lo que ustedes dicen pero no han escrito, Nuestros clientes europeos van a tomar medidas contra, para prohibir el diésel porque lo están haciendo y lo que vamos a tener en España es una industria obsoleta, sin capacidad exportadora. Pero es que, además, esos coches no los vamos a comprar en España porque los españoles no somos tontos y vamos a querer comprar modelos eh, modernos y modelos actuales. ¿Y qué va a acabar sucediendo? Una industria que no vende ni fuera ni en España. Y vamos a acabar exportando, importando, importando modelos porque los clientes españoles van a comprar el mejor modelo que haya en el mercado, o va a cerrar usted la frontera a los coches eléctricos y modernos que vendan de fuera. No lo van a poder hacer, porque vamos a ser serios, porque este es de verdad un tema serio que preocupa a muchos y muchas trabajadores en España. Y el sector tiene un problema, y no lo han causado los ecologistas. La, fama del... la mala fama del diésel no es una cosa de hippies eh, come flores. La mala fama del diésel es culpa de pues ¿Es culpa de quién es culpa? De Volkswagen y de otras empresas que han falseado, han falseado las mediciones de contaminación. Es que el diésel no le estamos dando mala fama. Es que no hemos visto esta semana en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No es una cosa, no es una cosa solo de, de ecologistas. Eh, nosotros lo que tenemos que, que decir y discutir y decirle también a la industria del automóvil, ¿por qué me estás trayendo a España solo modelos diésel? ¿Por qué no traes a España modelos de futuro? ¿Por qué no llegan, llenamos las plantas de automóvil de Barcelona, Zaragoza, Valladolid, eh, Valencia, Vigo, eh, de modelos de futuro? Porque la transición energética, cuando va ligada al empleo, es cuando, cuando hagamos mod, eh, eh, modelos avanzados y de futuro. Lo que tenemos que tener en España son centros de, técnicos de desarrollo del producto. Eso es lo interesante, porque ensamblar coches es deslocalizable, eh, que desarrollar producto no es deslocalizable. Entonces, si cuando uno apuesta de verdad por la industria del automóvil, apostaría por la FP Dual, apostaría por convenios Universidad-Empresa, apostaría por centros de desarrollo, apostaría porque no se pueda deslocalizar al norte de África para ir con los bajos salarios del norte de África y con las infraestructuras que en España pagamos, para, pagamos entre todos para poner los coches en Francia y en Alemania. O sea, a mí me parece una moción interesante, importante, pero sinceramente, deshoneste. Se van a llevar un chasco porque se lo vamos a votar a favor, que es lo que no querían ustedes.